Hola chicos, quería anunciarles que eh, en justamente en ese momento YouTube acaba de eh, activarme la opción de miembros del canal Entonces, para todas aquellas personas que quisieran ayudar Que quisieran hacer su pequeña contribución con este canal eh, Dígase para comprar mejor equipo Dígase para eh, las investigaciones que hago Pagar publicidad X o Y eh, todo va a ser eh, gestionado directamente para el crecimiento del canal. Entonces, si ustedes quisieran apoyar al canal, pueden hacerlo mediante el enlace que les estoy dejando en la descripción. Y si no, pues pueden seguir disfrutando del contenido totalmente gratis. Eso no va a afectar absolutamente nada. Eh, y eso es todo lo que quería decirles, muchachos, y que se pasen un excelente día. Chao.